Hola, hola, Yo soy el padre Pepe Ruiz y hoy vamos a hablar acerca del examen ignaciano. Me encuentro en la Casa de Ejercicios de Puente Grande, de la provincia de México de los Jesuitas y pues es un gusto desde aquí poder compartir con ustedes lo que es el examen ignaciano. Para los que ya lo sepan o si quieren continuar a hacer el examen ignaciano después de este video, eh, pueden encontrar eh, algún enlace por ahí eh, para practicarlo. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. El examen ignaciano eh, se diferencia de un examen de conciencia, en que en un examen de conciencia yo reviso desde la última vez que me confesé todos mis pecados, para hacer una buena confesión y pues, sentir dolor de mis pecados, estar preparado para ir a reconciliarme con Dios. Si yo hago eso siempre como una forma regular de orar, con lo que me voy a topar es que, pues que nada más estoy pensando en lo que hago mal, <ríe> eso no me va a dar así como que mucho ánimo a seguirlo haciendo. Otra cosa que va a pasar es que va a ser un poco aburrido porque la realidad es que pues a veces eh, nuestros pecados son cosas que pues como que caen a veces en repeticiones o en cosas que conocemos de nosotros mismos y, y aunque es importante verlos, se nos puede además escapar algo bien importante acerca de la vida cristiana y es que Dios habita en nosotros y Dios ha estado con nosotros todo el día y todos los días de nuestra vida, y no nos damos tiempo de reconocerlo. Entonces el examen ignaciano se trata de reconocer la presencia de Dios en mi día, y puede incluir en dónde me acerqué a Dios, dónde me alejé de Dios, puede incluir inclusive eso, pero lo importante es revisar en dónde ha estado Dios hoy. de eso se trata. Entonces, si he encontrado amor hoy, ahí estuvo Dios. Y tengo que parar para reconocer que Dios estuvo ahí en el rostro de mi hermano. en un abrazo, en una sonrisa. Si tengo comida, pues vale la pena agradecer a Dios, que es el, eh, el, el, el creador de todo lo que existe. Agradecer a Dios por mi comida. Eh, agradecer a Dios porque tengo fuerza para trabajar. Hay tanto que agradecer mi mi, mi Taza de café que me tomo en la mañana. Eh, ¿Cuánto hay que agradecer a la gente que está bajo el sol recogiendo el café? A la gente que lo tuesta, a la gente que lo empaca, a la gente que, sí, que llegue hasta mí. Son expresiones de amor eh, en una sociedad como la que vivimos. Y darle gracias a Dios por toda esa gente que trabaja para que yo pueda tener lo que tengo. Bueno, hay tanto que se puede hablar en el examen y tanto que se podía... Eh, Así que hay muchas formas de hacerlo. Yo les recomendaba la vez pasada eh, un, una aplicación de, donde tiene un examen distinto para cada día eh, de la semana, de, del mes, y trae 30. Y entonces ese, esa aplicación se llama redescubrir el examen de Mark tíbido Se escribe diferente, pero eh, no me voy a poner a deletrearlo porque ni me va a salir bien. Y, y también son, es un libro en español y está en inglés también que se llama Igual. Entonces, súper recomendado. Esos exámenes son un poco como para hacer un examen más extendido. Yo voy a hacer el examen más sencillo en su forma más simple. A mí me ayuda eh, utilizar cinco puntos. Eh, se los voy a describir ahora. Y serían... Eh, a mí me ayuda como que ver mi mano y ver en cuál voy, ¿no? Entonces, eh, los primeros dos son para preparar mi oración. Entonces, preparo mi cuerpo, me tomo un momento para respirar, para ver mi postura, relajarme. A veces eso nos falta mucho hacer. Eh, después, pido la ayuda de Dios. Entonces, es una, una preparación física, la otra es una preparación espiritual que sea Dios el que me guíe, su espíritu que me guíe, me inspire, ¿no? Luego eh, comienzo dando gracias. ¿De qué puedo agradecer hoy? Es algo bien sencillo. Ya en eso pues nos permite ver más o menos qué ha pasado en el día de manera general. En la tercera parte, eh, yo aquí algo que hago es ir ya de una manera más estructurada, viendo eh, como momento por momento, mi día y ver dónde ha estado Dios y a veces ayuda a imaginar eh, pues que Dios estuvo ahí conmigo, la realidad, imaginar lo que pasó en realidad, que ahí estaba Dios conmigo, imaginar cómo Dios pues estaba presentándose en diferentes lugares, ¿no? Entonces en la mañana, en la tarde, en la cena y, y ver en dónde he encontrado amor, fe, esperanza, en dónde he encontrado eh, momentos de, de consolación, de paz, de, de caridad, de ayuda, si algo me conmovió, bueno, hay tanto que, que revisar, ¿no? Y luego, eh, hablar con Dios. Si en algo en mi día me alejé de Dios, pues alguna, eh, un, hablar con Dios de, de un compromiso. Eh, si Dios estuvo conmigo en algo especial, también permite no escuchar que Él nos lo diga o que Dios nos, nos diga eh, de su amor, que se nos ha mostrado en el día. Nada, tomarnos un momento para escucharlo y por ahí, pues son cinco puntos sencillos los primeros dos eh, para introducirnos los segundos dos eh, para es el contenido principal y el último para terminar hablando con dios y a veces puede terminar también con un padre nuestro pues de eso se trata el examen ignaciano y para los que estén listos a practicarlo vamos a poner por ahí eh, algún enlace para que puedan hacer un ejercicio eh, para revisar su vida con el señor Dios los bendiga y hasta la próxima.